No hace falta que te diga que me muero por comer chucrut contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta pedir un italiano Ya no puedo acercarme a tu carro sin pensar en pedir un dinámico Necesito controlar tu vida, ver quién te besa.